Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Con las navidades a la vuelta de la esquina puede que tus hijos tengan en su lista de deseos algún tipo de juguete conectado. Por eso hoy te voy a dar 7 consejos para regalar juguetes conectados siendo muy consciente de los riesgos que supone y protegiendo a tus hijos de esto. Empezamos. En primer lugar, investigar e informarte sobre la marca y sus juguetes. En los últimos años, como este tipo de juguetes están todavía en plena fase inicial de desarrollo, han surgido bastantes polémicas y problemas con algunas marcas y juguetes. Por eso, infórmate para saber si ese juguete que tu hijo espera es seguro para él. Comprueba en segundo lugar la política de privacidad de estos juguetes. Suelen ser documentos bastante toscos y que evitamos leer, pero os aconsejamos que le dediquéis el tiempo necesario porque algunos de estos juguetes solicitan información personal del menor y de su familia y esto puede ponerlo en una situación más vulnerable. En tercer lugar, como siempre, buscar una contraseña segura. Suelen venir con una contraseña de fábrica, lo ideal es que configuremos una contraseña personalizada si es posible añadiendo mayúsculas, minúsculas, números e incluso si lo permite algún tipo de símbolo de manera que sea aleatoria y haciendo así más difícil el hackeo del dispositivo en cuarto lugar como si de un móvil o una tablet se tratase controla los contactos que tu hijo establece a través de ese juguete conectado online para evitar que que se ponga en contacto con personas de manera peligrosa. En quinto lugar, al igual que siempre recomendamos con otros dispositivos como los móviles o las tablets o los ordenadores, procura que siempre el software esté actualizado. Como hemos comentado en otras ocasiones, los fabricantes están constantemente actualizando el software de sus dispositivos y mejorando sobre todo las condiciones de seguridad. Por eso, si mantienes el software actualizado tendrás a tu hijo más protegido. En sexto lugar, bloquear la las cámaras y los micrófonos del juguete cuando éste esté apagado mantenerlo apagado mientras el niño no lo esté utilizando de esta manera protegeremos nuestra privacidad y evitaremos que esas cámaras y esos micrófonos sean hackeados en séptimo lugar utiliza siempre redes de wifi seguras idealmente privadas si te encuentras en un lugar público esas redes wifi suelen estar más abiertas para permitir el que cualquier persona se conecte a ellas y eso te pone en una situación de nuevo de vulnerabilidad ante posibles ataques y hackeos a continuación como no antes de entregarle a tu hijo un juguete conectado ten en cuenta su edad su nivel de madurez y si va a ser capaz de usarlo de una manera responsable y consciente muchas veces aunque sea un muñeco un robot algo que parece realmente inofensivo al estar conectado a internet, como decíamos, supone los mismos peligros que si le estás dando un móvil o una tablet o incluso un ordenador. Y por último, como siempre recomendamos, instala en el dispositivo de tu hijo un programa de control parental. Nosotros en Gapten contamos con el nuestro propio y os dejo el link en la caja de descripción por si os interesa y decidís proteger de manera definitiva a vuestra familia, ante los peligros que un dispositivo conectado a internet supone. Muchas gracias por estar ahí, disfrutar esta etapa de regalar para conocer mejor los hábitos digitales de nuestros hijos y nosotros nos vemos en el próximo vídeo.